Hola amigos, bienvenidos a esta nueva reunión del taller de corte y corrección, la ogni esperanza, voy que entrate, decía el Dante, así que sin esperanza empezamos con esta corrección del cuento de Didier Rodríguez Robles, del mismo título, sin esperanza. Desperté, la debilidad era tanta que me sentía como sumergido en un barril de melaza. Traté de levantar el brazo, pero creo que solo me fue posible mover los dedos. A este solo le vamos a encajar una tilde, porque hemos me eh Marce, pero vas a este está en contra de las reglas, vos que sos tan estructurado, tan tradicionalista y no le pones, no, no es porque justamente por ser tradicionalista y me fijo en la letra chica la gente de la RAE, de la Regla española, dicen como recomendación general, debe sacarle la, pero es una recomendación general, no es una ordenanza, así que me nefrego en esa recomendación general y me sumo a la tradición de ponerle tilde a solo, ok, pero creo que solo nos sirve de mover los dedos, pues muy sencillo a Marcelo lo encontrás solo de 4 a 5, y si no le pones la tilde, ¿qué haces no, no quiero poner solamente, no quiero poner únicamente, le quiero poner la tilde, lo encontrás solamente de tal horario en tal horario, y si lo querés encontrar solo, ¿ves? Aunque venga toda hora, ¿viste? Él está solo de 4 a 5, como adjetivo. ¿Qué problema hay de poner una particulita, una motita de tinta ahí arriba? Abrí los ojos, no se distinguía una mierda, me rodeó una brillantez insoportable. Parpadeé varias veces hasta que me fui acostumbrando a la luz. ¿Qué te parece? Parpadeé hasta acostumbrarme a la luz. Poco a poco, ¿te gusta más esa o esta? Ya? No, está, está bien, está bien, lo, el, el recorte que hiciste está perfecto. Claro, porque varias veces no sé cuántas, cinco seis y varias, entonces bueno, parpadeé hasta ya ya. chaval. Parpadeé hasta acostumbrarme a la luz. Poco a poco me hice consciente del dolor en mis sienes y de los vaivenes de las náuseas en la parte alta del estómago. Me esa voz deformada aparentaba surgir de lo más profundo de una cueva. Un bulto que se inclinaba sobre mí. De ahí, bueno, ¿ustedes dicen allí? En, en ambas formas se dice sin, sin problema. Bueno, entonces yo le mando esta. vía. Sopla la pantalla, fuerte. Ahí. Se convió. Yo escribo allí. ahí ¿viste cómo dicen...? Allí, padre, esas, esas viejitas que leen en la iglesia, viste que te dicen, entonces fue allí, ¿no? Y esa mañana misma le dijeron, viejo, tráeme el llavero, ¿o no? Sí, son maestras jubiladas. Seis cativos, seis cativos, culto que se quedaba sobre mí, de ahí salía la voz. Poco a poco comenzaban a aclararse mi sentido. Poner esto del el comenzar... Poco a poco se iban, ¿ves? Con durativo. Se iban aclarando mis sentidos. Ahí estamos. Un bulto que se inclinaba sobre mí. De ahí salía la voz. Poco a poco se iban aclarando mis sentidos. Vamos a ponerlo más subreptillo, mira. Un bulto que se sobre sobre y de ahí salía la voz, poco a poco se iban aclarando mis sentidos. Una pregunta, ¿cómo podemos hacer para, sin cambiar una sola palabra, sin modificarla, sin modificar el orden, sin tacharla, sin agregar ninguna palabra, cómo hacemos que esto sea más paulatino, más poco a poco? Una coma. ¿En dónde? Después de poco a poco, o sea, después del segundo poco. Exactamente, con eso ya le dimos un... Poquito más de ralenti a la situación, ¿ves? Poco a poco se iban aclarando mis sentidos. Volvió a hablar este, y esta vez me pareció entender. Volvió a hablar y esta vez entendí. Apenas, ¿ves? Me da gusto que haya despertado y señor Zanetti. Sí, estoy seguro de que dijo mi nombre. En realidad es, es el apellido. Me da gusto que haya despertado y señor Zanetti. Volvió a hablar y esta vez entendí apenas. Me da gusto que haya despertado y señor Zanetti. Sí, estoy seguro de que dijo mi apellido. ¿Sabe dónde está? Dijo la misma voz. Bueno, acá podemos mandarle. Preguntó. ¿Sabe dónde está? Preguntó la misma voz. Y esta vez entendí lo que me decía. Y esta vez... La entendí, la entendí con claridad. ¿Sabe dónde está? Preguntó la misma voz y esta vez la entendí con claridad. Abrí la boca pero no salió ningún sonido, solo la peste de mi aliento. Es una idea subsidiaria, digamos, ¿ves? por eso la mandamos con y coma ¿Sabe dónde está? Preguntó la misma voz y esta vez la entendí con claridad. Abrí la boca pero no salió ningún sonido, solo la peste de mi aliento. ¿Sabe dónde está? Repitió.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 Antes entendía apenas y ahora la entendí perfectamente. Miré a mi alrededor. Era una habitación pequeña de un verde tan pálido que me recordó un billete de un dólar, uno viejo y gastado. Muy bien. Al fondo distinguí a dos hombres vestidos de blanco. Otro hombre, el que estaba inclinado sobre mí, llevaba gafas y una bata también blanca. Bueno, a ver acá... Una palabra que se puede ir sin ningún problema. Y está en nuestra lista. ¿eh? Mira. Exactamente. mi alrededor. Una habitación pequeña de un verde tan pálido que me recordó un billete de un dólar, uno viejo y gastado. Miré mi alrededor. Una habitación pequeña de un verde tan pálido que me recordó un billete de un dólar, uno gastado y viejo. Al fondo distinguía dos hombres vestidos de blanco. Otro hombre, el que estaba inclinado sobre mí, llevaba gafas y una bata también blanca. ¿Dónde estoy? Apenas pude decir. Es todo un logro, ¿ves? ¿eh? ¿Dónde estoy? Logré decir. Está en el hospital, señor Zanetti. Otra vez traté de mover el brazo y sentí un tirón doloroso. Al. Tratar de mover el brazo, sentí un tirón doloroso. A ver, alterando un orden acá se puede lograr que la. ustedes, querida audiencia, pongan la pausa. Digo, insisto, al alterar un par de palabras podemos hacer que el tirón sea más doloroso todavía. A ver quién me la saca. ¿Un doloroso tirón, quizás? Exactamente. ¿Ese fue Germán? Excelente. Germán el Hermoso. Germán el Bello. Al tratar de mover el brazo sentí un doloroso tirón. Me esforcé para levantar la cabeza y mirar. Estaba atado. Qué distinto. No es que apareció. Me habían atado. Ahí hay una gente que hace las cosas, ¿ves? ¿eh? Al tratar de mover el brazo sentí un doloroso tirón. Me esforcé para levantar la cabeza y mirar. Me había atado. Me habían atado. ¿Qué pasa aquí? Suéltenme. ¿Qué pasa aquí? Suélteme, traté de editar, pero mis palabras solo se vean como un ronco susurro. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa, mira. Porque el lector ya llegó tarde acá, ya lo oyó. Hay una contradicción. Traté de editar ¿qué pasa aquí? Suélteme, pero mis palabras solo se oían como un ronco susurro. ¿Qué te parece? Muy bueno. ¿Qué, qué, suélteme? ¿Qué pasa aquí? Suélteme. Pero mis palabras solo se oían como un ronco susurro. Bueno, este solo ya va la tercera vez. Pero mis palabras se oían como un ronco susurro. Aquí dice ese señor, soy el doctor Olivares. Tranquilícese señor, soy el doctor Olivares y debí restringir su movilidad en bien de su propia protección. No queremos que se haga daño. Traté de incorporarme, pero también sentí ataduras en las piernas. Acuérdense el posesivo, mejor cambiarlo por artículo. ¿Qué dices? ¿De qué habla? Marcel, no está muy repetido. Al tratar de mover el brazo, traté de gritar, traté de incorporarme. Ah, es cierto. Se arregla. Listo. Quise incorporarme, pero también sentí ataduras en las piernas. Muy bien, Eduardo. ¿eh? ¿Qué dice? ¿De qué habla? El doctor se me quedó viendo, sin expresión. Usted trató de catarse la vida. Volvió a levantar la cabeza, debajo de las correas que me estaban en la cama, se podía... Ojo acá, se te cabrió la frase, mira. Volví a levantar la cabeza, debajo de las correas que me ataban a la cama, se podían ver vendas en mis muñecas. ¿Cómo lo solucionamos? <coughs> un punto, después de cabeza. Voy a ser un poco más preciso. Cuando ves, y volví a levantar la cabeza, y le pones dos puntos, y ahí es que el tipo vio pudo ver las vendas en las muñecas. Volví a levantar la cabeza y la flecha para el ojo del lector. Debajo de las correas que me ataban a la cama, pude... Ver verme pude ver vendas en mis muñecas pude verme las muñecas Entonces. exactamente ahí está volví a levantar la cabeza debajo de las correas que me ataban a la cama pude verme las muñecas vendadas Marce, ahí también no, eh, cuando dice debajo de las correas que me ataban a la cama no da la sensación de ser estas correas que te cruzan por el pecho. No, ¿por qué? No sé. ¿Y cómo no sé? Eso no es un a, mí me, a mí me dio esa, esa imagen antes de, de, de llegar a las muñecas. ¿verdad? Ahí recién se entiende que están solo puestas por las manos. No, pues tipo Frankenstein, ¿viste? Ah, ya. Yeah. Cuando el tipo está panza arriba le, le, le, le pusieron sí, esa... Al... Le ponen en la... Claro, como monstruo de Frankel. volví a levantar la cabeza debajo de las correas que me ataban pude verme las muñecas vendadas la puta madre debajo de las correas volví a levantar la cabeza debajo de mis ataduras firmes correas pude pucha y esta rima con cabeza también Volví a levantar la cabeza, dos Ah, también podemos hacer así, mira Esto es algo que puede pensar también. Si no se acuerda siquiera que se trató de suicidar, claro. usted trató de quitarse la vida. Volví a levantar la cabeza. dejo mis ataduras, firmes correas de cuero, como los locos, pude verme las muñecas bondadas. «¿No lo recuerda?» volvió a decir Olivares. yo no, «No se preocupe, se recordará. Le inyectamos un fuerte tranquilizante y por eso su confusión es normal. No se preocupe, se recordará. Para evitar la rima entre recordará y normal». No lo recuerda, volvió a decir Olivares, Yo, no, no, no se preocupe, ya recordará. Le inyectamos un fuerte tranquilizante y por eso es normal su confusión. Sentí un vacío en el pecho, volteé la cabeza hacia la pared, no quería que vieran mis ojos llenos de lágrimas y me quedé así. Le voy a dar más dramatismo a la cosa, mirá. Se preocupe, ya recordará, le inyectamos un fuerte tranquilizante y por eso es normal su confusión. Sentí un vacío en el pecho, boté la cabeza hacia la pared, no quería que vieran mis ojos llenos de lágrimas. Y me quedé así, y poco a poco se fue aclarando mi mente. Más poco a poco, ¿ves? Poco a poco, paso a paso, lentamente. Ahí está. Volté la cabeza hacia la pared, no quería, ¿ves? En la flechita... Para el ojo del lector y además porque porque no quería que vieran mis ojos llenos de lágrimas. Y me quedé así. Y poco a poco se fue aclarando mi mente. Bueno. Al día siguiente me llegaron a uno de los consultorios. Una pequeña reflexión. Cuando decís y poco a poco se fue aclarando mi mente, esto funciona como fin de episodio, enorm bárbaramente bien, como un cliffhanger. Dejarlo al lector en suspenso, inmediatamente uno sospecha que le van a decir en qué consistió esa aclaración mental seguramente algún recuerdo pero no, pasás a otra cosa esto que tenemos acá es una técnica que por ahí no la, no la usaste conscientemente, pero que tiene un nombre y se llama narrador deficiente. Si tenemos un narrador omnisciente, que, que lo sabe todo de los personajes, y tenemos un narrador supraciente que digamos lo sabe todísimo de los personajes. Stephen King tiene un ejemplo formidable en la novela It. Dice, fulanito de tal que 30 años más tarde moriría de cáncer, dijo... ¿eh? Increíble, porque ahí el, el narrador ya no solo sabe lo que piensa el personaje, directamente sabe qué le va a pasar, sabe muchísimo más que el personaje. Y después ya está el... Igual que en Señor de Soledad, claro. Claro, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Exactamente. Así que confiate, no el salto que pega. Muchos años después. ¿Después de qué? ...frente al pelotón de fusilamiento... Eh, a, a, buen día, ¿no? Correr, ...habría de recordar... Es, ...es increíble, increíble... ...eso es un ejemplo perfecto de narrador supraciente... ...y después ya está el deficiente... ...que es justamente aquel que... ...el narrador que sabe menos que el personaje... ...cuando dice y poco a poco se fue aclarando en mi mente... ...bárbaro... ...eso sucedería en el caso de un narrador... ...en tercera persona... ...y poco a poco se fue aclarando su mente. ¿Ve? Es el típico caso de aquello de él, digamos, estaba envuelto en un problema muy serio, pero ya estaba planeando cómo salir de aquel asunto. Y después te deja ahí que el tipo sigue su vida normal, como pasa acá, y uno dice, ¿y cuál fue? Ah, Quédate en la novela, quédate en el cuento para averiguarlo. Esa es la idea, como como cliffhanger. Por eso sirve el narrador deficiente. Ahora, en este caso, qué clase de narrador es? Tenemos narrador omnisciente, tenemos el supraciente, tenemos el deficiente. Todo en relación como una relación de fuerzas entre el narrador y el personaje. El omnisciente lo sabe todo. El supraciente lo sabe todísimo. Sabe cosas que que el personaje ni sospecha. Después está el narrador deficiente, que sabe menos que el personaje, ¿eh? pero yo ya tenía un plan, pero él ya tenía un plan. Y ahora nos falta un narrador que es el que aplica acá en el cuento de Didier. A ver quién me dice, esto es linda la teoría para investigar, pero a ver quién me dice qué clase de narrador es Falta una categoría. Es el mismo, o sea, es el narrador en primera persona. No, no sé si eso es... Y va, y va por ahí la cosa. El narrador y el personaje son exactamente lo mismo. Son los cuentos y las novelas escritas en primera persona. Y vos decís, si tiene nombre, ¿eso se ca ¿cómo califica eso? Si el narrador y el personaje son lo mismo. ¿Qué relación de fuerzas hay ahí? Bueno, se trata Eficiente. de el narrador... ¿Cómo? Hay una, una, una equidistancia. ¿Cómo? O sea, es un... Quiero decir, como primera persona, ¿equisiente puede ser o...? Cualquier cosa. Exactamente. ¿Qué ah. Es? ¿Quién fue el que? No, fantástico. El equisiente sabe lo mismo, equivalente, es igual. El, el verbo viene de schiare, ¿no? Que significa pensar, saber, todo lo relacionado con la ciencia, con el schio, ¿ves? Omnisciente, todo lo sabe. En latín quedó una partícula negativa, el ne schio, ¿no? El que no sabe, ¿qué palabra dio en castellano esa? El ne schio. No sé. A ver qué te parece, mira. Necio. Exacto, tal cual. El que no sabe, el que no, no quiere aprender, el tarado que. ¿Me explico? El necio, el que no esquío. ¿eh? Ahí está la cuestión. Y este, bueno, depende, el, el latín eclesiástico dicen necio, ¿no? Schio. No sé. Skio, eh, yo me acuerdo que había dos latines, el que nos enseñaban en, en el profesorado y el Clásico otro. Clásico y restituta. Ahí está. Así que bueno, y de eso, ustedes, si están tomando nota de lo teórico, pueden sacar del narrador adquisiente, entre paréntesis, primera persona, muy bien Francisco, lo sacaste prácticamente después de razonarlo, no de memoria, muy bien, y conociendo la genealogía de las palabras, nos queda, digamos, un, otra cosita. Separen dos flechas, una que va para el narrador protagonista y el otro para narrador testigo. El primer narrador testigo, primer narrador, primera persona protagonista, primera persona testigo. En este caso estamos en presencia de un narrador protagonista, un narrador en primera persona, un narrador equisiente protagonista. Así es la historia con la teoría que viene muy bien reforzarla cada tanto porque es la que determina lo que nosotros escribimos, no hay que conocer de lo que uno escribe. Bueno, fantástico, muchachos. Vamos a poner unas 3X acá... Bueno, amigos, esto ha sido la primera parte de este trabajo con este cuento que pinta muy, pero muy bien, que tiene grandes esperanzas de este cuento, de Didier Rodríguez Robles. Muchas gracias, eh, Didier, por permitirme trabajar tu talento. Prácticamente no hubo nada, pero nada que corregir, prácticamente nada. Así que bueno, cada vez vamos mejor. ¿eh? Gracias, Marcelo. Bueno, y si ustedes que están ahí quieren sumarse al taller como miembros activos no van a poder, porque el taller ya está absolutamente, ahí están viendo la grilla de la pantalla, absolutamente absolutamente cubierto. 10 grupos con siete escritores cada uno. Yo más no puedo trabajar, porque si no, con más gente se arma un lío bárbaro. Pero ustedes, si tienen ganas, me escriben a esta dirección que está acá y yo los convoco a... Eh, a trabajar en el taller pero como oyentes, es ¿eh? como si estu estuviéramos con Didier y los compañeros jugando un partido de fútbol y ustedes están en la platea mirando cómodamente y aprendiendo todas estas cosas.